En este tema vamos a ver eh, la evolución de la industria a lo largo de los siglos, desde sus inicios. Eh, para entender cómo ha evolucionado la industria a lo largo de los siglos, debemos tener eh, dos conceptos claros y son dos conceptos que han ido ligados y acompañando a la industria en su evolución, que son la tecnología y la ciencia. La tecnología. Eh, actualmente, eh, el término tecnología pues lo tenemos a, asociado con las nuevas tecnologías. Nosotros, de hecho, si vamos a Internet y tecleamos tecnología, nos vamos a ver las imágenes y todo lo que nos va a aparecer pues, van a ser eh, robots, eh, informática, pero no es así. La tecnología es muy antigua, en realidad. Eh, por ejemplo, eh, un, voy a comentaros un como dato curioso. Un invento tecnológico que ha sido muy relevante y que data del año 3500 a.C., es decir, al final del Neolítico. Ante una necesidad que tenía el ser humano de mover eh, piedras, de transportar mercancía, pues ¿qué es lo que inventó o qué ideó como, como, te, como elemento tecnológico? La rueda. La tecnología, ya sea actual o del neolítico, al final lo que es, es la aplicación de unos conocimientos eh, y unas habilidades para crear un producto tecnológico y que ese producto tecnológico lo que hace es resolver un problema que tiene el ser humano. La humanidad transforma su entorno y lo, para satisfacerlo y para eh, suplir sus necesidades. La ciencia, por el contrario, no nace ante un problema. La, la ciencia surge de la necesidad del ser humano de buscar respuestas. Entonces, eh, ellos quieren, eh, con la ciencia lo que se quiere es conocer el universo, entenderlo, buscar la razón del porqué. Y esa, ese fin es el que tiene la ciencia muy diferente de la tecnología, porque no busca un producto ni va a suplir ni va una necesidad. Eh, es cierto que la tecnología y la ciencia en el mundo contemporáneo eh, tienen bastante dependencia, pero tanto la motivación como la actividad como el producto final de cada una de ellas son muy diferentes. Por compararlas así un poco, eh, podríamos decir que el objetivo de la ciencia es conocer el universo y la tecnología adaptarlo al ser humano. La tecnología busca siempre eh, la eficiencia, la ciencia no. Eh, la tecnología es antigua, la ciencia curiosamente no es antigua. La tecnología trabaja a partir de diseños, mientras que la ciencia son teóricos, son modelos, y la tecnología, otra cosa que tenemos es que puede ser testeada, tú un producto tecnológico puedes verificar si vale o no, la ciencia no siempre. Ahora vamos a ver eh, esa evolución de la industria, una vez que conocemos qué es ciencia, qué es tecnología, cómo se han sumado a lo largo de la historia para evolucionar con la industria.